Fella y ja uns anys que se sentían rumores de métodos violentos en los ensinistramientos de los dofines del Centro Marineland de Mallorca. Pero no ha estado hasta que pasado mes de noviembre, que las imatges se han hecho públicas por diversos testimonios que van presenciar los dos ensinistraments que los dofins pateixen durante la temporada d'hivern. Agresiones orals como insultos y físicas como cops y puntadas de peu, van a ser registradas y las pres denunciadas para antitats de protección animal. Sos delfines, que ahora matéis hasta duben a terma, la denuncia a las correspondientes administraciones encargadas de fer cumplir la legislación CITES, vol donar a conechar els los problemas que viuen els satasis en captividad. Bueno, hace años que oíamos eh, rumores de, de que se utilizaban métodos violentos en este parque.